Muy buenas habla Luis Felipe Camilo Mercedes y hoy te voy a enseñar el modo oscuro y el modo claro en Linux Ubuntu y algunas funciones lo primero que vamos a hacer es ir a configuración luego que estamos en configuración le vamos a dar a apariencia en apariencia vemos claro y oscuro pero vemos una parte que dice colores y es esta parte de color naranja que sombrea las letras podemos ver cómo van cambiando a medida que voy eh, haciendo clic en un color diferente y podemos ir probando y ver las diferentes eh, los diferentes colores y las diferentes proporciones como se ve en el modo claro pero también pueden probarlo en el modo oscuro ahora voy a probar el modo oscuro y vamos a hacer lo mismo con los colores y dependiendo la tonalidad del color que usted elija tendrá su manera particular de ver ustedes son los que van a elegir su color preferido Solo quise mostrarle en este video cómo se veía todo es cuanto hasta la próxima